Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo Keanu Reeves eligió finalmente filmar John Wick en vez de participar en el MCU. Normal, a ver, ¿quién aguanta a Brie Larson más de 5 minutos seguidos? Cuando me topé con la entrevista que Netflix le hizo a Lily Wachowski sobre Matrix. En ella, Lily hizo unas declaraciones un tanto controvertidas. Y es que nada más empezar la entrevista, nos dice que Matrix tiene una narrativa trans y que le encanta lo significativa que es la película para las personas trans y lo contenta que está ella con que la consideren un referente inspirador para estas personas. Antes de repasar y analizar las declaraciones de Lily Wachowski, es necesario recordar que ella misma es una mujer trans. Tanto ella como Lana, su hermana y codirectora de la saga de Matrix, o películas como Lazos Ardientes, V de Vendetta o El Atlas de las Nubes, o la serie sense se realizaron un cambio de sexo. Antes de ser Lily y Lana, eran Andy y Larry, por lo que ambas son mujeres trans. I'm Vamos a ver rápidamente qué es lo que ha dicho Lily sobre el nuevo y conveniente significado de Matrix y lo que significa Matrix realmente. En la entrevista van apareciendo preguntas en la pantalla a las que Lily va respondiendo. Nos centraremos en lo importante, porque Lily es experta en hablar mucho y no decir nada realmente. Salvo tres cosas clave. Lily se la pasa divagando sobre la imaginación, los sentimientos, el papel de los artistas, vamos, mucho bla bla bla y poca coherencia. En primer lugar aborda el tema principal, el supuesto debate sobre si Matrix es una alegoría tan lily nos revela que sí que lo es y que siempre lo fue ¡Chócate los pies! Que desde el principio ese fue precisamente el mensaje que la película quiso mostrar Pero que ni la sociedad ni las entidades empresariales encargadas de financiar el proyecto estaban aún preparadas para un mensaje de este tipo Otra cosa interesante que dice es que plantearon el personaje de interruptor como un hombre en el mundo real pero que es una mujer en Matrix Luego además divaga bastante para acabar diciéndonos que Matrix es un mundo imaginario en el que sus mentalidades de mujer estaban atrapadas cuando ambas directoras aún eran hombres y que, por eso la película, pues, es un claro referente trans. En fin, vamos a ver por qué creo que esto no es sino postureo para congraciar un producto susceptible de ser cancelado por cualquier cosa, ya sea machismo, homofobia, racismo, capacitismo, transfobia, especismo, aracnofobia o bueno, vete tú a saber, por los usuarios de Netflix, que son Millennial, y que ya sabemos que son los abanderados de esta cultura de la cancelación. Además, intentaré explicaros el significado real que tiene Matrix y por qué es una película con múltiples lecturas, a pesar de que a Lili ahora se le haya ido un poquito la olla Adelante con la intro Y es con estas declaraciones de Lily para Netflix que a mí se me encendieron todas las alarmas. Y fue cuando me di cuenta ya de entrada que en realidad lo que pretende hacer la directora es acercar la película a las nuevas generaciones de Social Justice Warriors, obsesionadas con los caracteres identitarios y que solo son capaces de entender el mundo bajo los estrictos parámetros de la corrección política. Lo primero que dice es que la sociedad y las empresas de 1999 no estaban preparadas para un producto que abordara estas temáticas. Y que fue por eso que se centraron en enfocarlo en la ciencia ficción, con referentes a las películas de kung-fu y el anime a ver por dónde empiezo porque es que ya de entrada está todo mal en 1999 la sociedad ya estaba muy familiarizada con la temática trans a través de numerosas películas que fueron muy bien recibidas por el público y por los medios de comunicación películas como Priscila reina del desierto mulan la señora doug Fairo, Tutsi ya trataron estos temas en los 80 y el 290 además de clásicos anteriores como Víctor o victoria o con faldas y a lo loco en los 90 las películas españolas más taquilleras eran las de pedro almodóvar que abordaban esta temática en cintas como Tacones Lejanos o Todo sobre mi madre. En serio Lily quiere hacernos creer que el público amante del cine y de películas como por ejemplo The Rocky Horror Picture Show cuyos protagonistas provienen de un planeta llamado literalmente Transilvania transexual y que fue todo un referente en cuanto a la liberación sexual ¿No estábamos preparados para recibir mensajes de esta temática? En cuanto a las referencias al anime, en Matrix son más que claras ya que reproduce planos típicos de mangas como Ghosting de the Shell. Es curioso que nos diga que no estábamos preparados para afrontar estos temas a la gente de mi generación que además de con Ghost in the Shell nos criamos con animes como Ramba un medio o como Sailor Moon, en la que habían chicos que se transformaban en chicas y también habían personajes homosexuales pero bueno, ya sabemos que a los que criticamos la cultura postmoderna nos tienen que criminalizar y decir que no estábamos preparados para afrontar relatos en los que los caracteres identitarios son el centro de la historia porque los millennials son los que han inventado todas estas cosas y son los que nos van a liberar a las minorías de todas las opresiones ¡Claro que sí! Luego, nos revela que el personaje de Interruptor estaba originariamente escrito para que en el mundo real fuera un hombre, pero que en Matrix fuera una mujer. Pero que al final, y como el público, que para ella es idiota, no iba a estar preparado para semejante controversia, pues al final descartaron esta idea. Lili, si Matrix es una simulación virtual que usan las máquinas para tener sometida a la humanidad, ¿me quieres explicar en qué las beneficiaría lo más mínimo hacer que un hombre del mundo real fuera una mujer en la simulación? Es que por más que lo intento, no logro entender el porqué. Podríais decir que la imagen de los individuos en Matrix es una proyección mental y que ese hombre se proyecta como una mujer dentro de la simulación, pero en ese caso, si en la simulación es una mujer, ¿las máquinas programaron un sexo distinto desde su nacimiento? Recordemos que Matrix es un programa, es un un software en el que todo está construido por las máquinas o por la inteligencia artificial no tendría más sentido que interruptor fuera una mujer trans en matrix también es decir que hubiera nacido hombre dentro de matrix y se hubiera convertido en mujer dentro de matrix también en fin estas son preguntas que no tendrán respuesta está claro okay, polilla bueno pues a grandes rasgos estas son las cosas que dice lily pero vamos a profundizar un poquito más en el significado real de matrix Matrix es una de las películas sobre la que más se ha teorizado y más se ha escrito, ya que tiene un significado filosófico muy claro. ¿Qué es lo real? ¿Cómo definimos la realidad? Una de las ideas principales que se desarrolla en Matrix y con la que toda la crítica coincide es el mito de la caverna de Platón. Y para verlo me he traído a mi amigo Psychoblog para que os lo explique mucho mejor que yo. Muy buenas a todos, soy Psicoblog y Alienada me ha pedido que os hable del mito de la caverna de Platón alegoría que es muy famosa dentro de la filosofía y muy conocida, incluso a día de hoy y que además ha servido de inspiración para infinidad de pelis, como puede ser Desafío Total, Satellite Iron el propio Show de Truman, quien nos recuerda al Show de Truman y por qué no, la propia película de Matrix Voy a intentar ser muy conciso porque es que en realidad todo el mundo conoce esta historia Imaginemos a un grupo de prisioneros dentro de una caverna, encadenados desde pequeños, detrás de un muro. Y al otro lado del muro, hay un fuego que ilumina la caverna. Y los prisioneros ven las proyecciones de sombras que pasan detrás de este, siendo estas sombras manipuladas por otras personas que pasan justo por detrás. Los prisioneros no han visto otra cosa en su vida que esas sombras, y creen que esas sombras son la realidad. Un día, un prisionero es liberado y sale de la caverna, deslumbrándose por el sol y viendo por primera vez cómo es el mundo real. Y a poco tiempo, este prisionero vuelve con los suyos y les cuenta lo que él ha visto. Cosa que al resto del prisionero no le creen, porque prefieren seguir viendo las sombras que conforman su realidad. Este mito, o esta alegoría, como lo queramos llamar, representa muy bien cómo construimos nuestra realidad. Por eso es tan famosa, por eso todo el mundo la conoce. Y además la podemos discutir de mil maneras diferentes, porque a día de hoy todavía sigue dando debate. Pero para el caso que nos ocupa, mejor resaltemos los siguientes puntos. Primero, nuestra percepción no percibe la realidad tal y como es. Percibe lo justo que nos funciona para sobrevivir. Como metáfora de este fenómeno, podemos decir que la percepción nos proporciona unos mapas de un territorio mucho más amplio y complejo. Estos mapas no son muy útiles para movernos y orientarnos, pero el mapa no es el territorio. En segundo lugar, no todo es lo que percibimos, sino también el cómo interpretamos esto que percibimos. Y vienen nuestras atribuciones psicológicas, que muchas veces están respaldadas por la información compartida por grupos grandes de personas. Y aquí surgen las ideologías, que no son más que esquemas predeterminados sobre cómo ven la realidad de una forma determinada. Y ojo que todos estamos ideologizados, todos tenemos influencias de diferentes narrativas sociales. Esto es lo que conforma nuestra cosmovisión, que se llama. Y tercer y último punto a tener en cuenta, cuanta más amplitud de ideas, mucho mejor. Cuanta más amplia sea nuestra cosmovisión, menos limitados de movimientos estaremos. Y para eso, y teniendo en cuenta el mundo tan plural y tan complejo que habitamos, cuanta más perspectivas tengamos de los sucesos, mejor para nosotros. Porque, aunque nunca alcancemos poder ver la realidad en toda su totalidad, el tener más información de ella nos ayuda a movernos mejor por el mundo puesto que a nuestra mente no le importa la verdad, sino sobrevivir. Y por supuesto, esta última premisa es la más difícil de cumplir, puesto que estamos enlazados en una lucha de narrativas muy contrarias, donde a veces, hasta los hechos más evidentes, se tergiversan. Algo así como si la gente se estuviera peleando justamente por detrás del muro para ver quién es el que elige las sombras a proyectar. Pues así se ven ve las luchas de narrativas. Es ver quién se hace con el monopolio de ciertas franjas de esa realidad. De hecho en mi canal podéis ver un vídeo sobre cómo cambia la psique de una persona que se somete a ciertas ideologías absolutistas. Y bueno, hasta aquí creo que está bien para comprender no solo el propio mito de la caverna en per se, sino también la visión que se suele dar dentro de la ficción. Y con esto me despido. Muchísimas gracias Alienada por dejarme este pequeño espacio dentro de tu canal. Desde aquí te mando un beso enorme y te, te deseo también muchísima suerte con este vídeo. Y un saludo también a todos los amigos del canal. <ríe> y ya está, me voy que no te quiero seguir pisando el fregado. Adiós. Muchísimas gracias a Psicoblog por habernos explicado esta idea que es en la que se basa Matrix. Esta idea de la caverna, como bien ha explicado Psicoblog, se ha plasmado en el cine mucho antes. Por ejemplo, en mi película preferida que es Desafío Total. En Desafío Total es además bastante interesante, puesto que, a diferencia de Matrix, en la película de Schwarzenegger, la realidad y la fantasía se entremezclan, dando lugar a un desenlace muy curioso, en el que puedes concebir la película como si hubiera sido una ensoñación, o puedes hacerlo como si se tratara de eventos reales. Es el mito de la caverna, pero nunca sabes si el protagonista es consciente de de ello o no. Inciso, Desafío Total es una película muy políticamente incorrecta. ¿Quieres que haga un vídeo analizándola? Si es así, deja un comentario debajo. Y es que el despertar a la realidad es el elemento primordial de Matrix. La idea de la caverna nos trae también un dilema. Sabiendo que hay una realidad más allá de lo que podemos ver, nuestro deber sería avisar a otros, convencerles. Esto es lo que hace Morfeo con Neo a través de plantearle una elección. Si toma una pastilla azul, se quedará en Matrix, aún sabiendo que no es la realidad, volviendo a su vida y a su rutina y creyendo lo que él quiere a creer. Si toma la pastilla roja, Morfeo le mostrará la realidad que Neo no conoce, le enseñará lo que es Matrix desde fuera y le librará de ser un esclavo. Este concepto, el de la pastilla roja o red pill, que aparece por primera vez en Matrix, ha permeado en la sociedad y mucha gente lo emplea como sinónimo de descubrir una realidad que antes desconocía. Se suele denominar red pills a toda esa información que no te cuentan o que te ocultan para que solo conozcas una parte de un relato. ¿Sabías que Obama fue el presidente de Estados Unidos que más conflictos armados mantuvo abiertos con otros países? Sus dos mandatos se caracterizan por ser los únicos de toda la historia de Estados Unidos en los que no hubo un solo día de paz. Bueno, esto que te acabo de contar es una red pill, aun cuando podemos encontrar esta información en cualquier sitio, yo os enlazo en la descripción un artículo de un medio nada sospechoso de desinformar como es BBC News, esta realidad es algo que se ignora, que muchos no saben, y que incluso afirmarían todo lo contrario, y es que Obama llegó a ganar el premio Nobel de la Paz. Es curioso que en el año 2016, la documentarista y feminista Casey Haye hizo un documental sobre el movimiento de derechos de los hombres, al que llamó The Red Pill. En su investigación, Casey partía de la premisa de que el movimiento de varones era un grupo de odio en contra del movimiento feminista. ¿Cuál fue su sorpresa? Que ese movimiento en realidad lucha contra las desigualdades a las que se someten los varones. A través de testimonios de hombres que habían perdido la custodia de sus hijos por denuncias falsas que llevaban sin verlos años y aún así seguían luchando por ellos, Casey llegó a la conclusión de que abandonaba el movimiento feminista y les iba a apoyar a ellos. The Red Pill no solo es un documental que le sirvió de pastilla roja a ella, sino a todos lo que los vimos en su momento Como vemos, el concepto de pastilla roja Es muy sencillo, pero muy profundo A la vez, es el despertar a una realidad Que nos estaba oculta, ampliar nuestra visión Sobre el mundo, y analizarlo todo Desde otras perspectivas ¿Se refiere Lily a esto en cuanto al tema trans? Puede ser, pero en este caso me parece muy oportuno decirlo ahora, ¿no creéis? Y es que Lily no es la primera vez que hace declaraciones controvertidas sobre Matrix. Hace algunos meses también dijo en otro medio que Matrix era en realidad una crítica al capitalismo. Estas fueron sus palabras. Estoy extraordinariamente agradecida de poder ofrecer eso a la gente. Matrix nació de mucha ira y mucha rabia y es la furia contra el capitalismo y la estructura corporativa y las formas de opresión. La furia burbujeante e hirviente dentro de mí era por mi propia opresión que me estaba obligando a permanecer en el armario. Yo no sé qué entiende Lily como capitalismo, la verdad, pero en Matrix si hay algo que está claro es que las personas están encerradas y engañadas por las máquinas, que las explotan y se alimentan de ellas hasta que ya no les son útiles. No se me ocurre mejor definición del comunismo, sinceramente. En los sistemas comunistas se encierra a la gente con muros, como los del telón de acero en Europa, o la concertina de la franja desmilitarizada que separa las dos Coreas. El Estado se nutre de los ciudadanos, de su trabajo, de sus recursos, como hacen las máquinas con los humanos en Matrix, y además les someten a una idea de realidad en la que todo está bien, y ellos, el Estado, son los buenos, y todos los demás son los malos. La Red Pill, querida Lily, precisamente era lo que hacía la gente al escapar de ese mundo imaginario y decadente que les sometía para enfrentarse a la realidad, exactamente lo mismo que hacen los cubanos que se arrojan al mar o los alemanes del este que intentaban cruzar al Berlín capitalista. Y otra cosa, Lili, ¿cuál es la realidad a la que van a despertar? Sion? En Matrix Veload, vemos cómo es esta realidad. ¡Y Dios mío, qué asco! Un lugar oscuro, decadente, y que también depende de las máquinas para subsistir. Un lugar en el que la gente se comporta como una secta, todos hablan igual, y están encerrados en el núcleo de la Tierra, y en el que Morfeo se revela como una especie de líder espiritual, y que les lava el cerebro a todos. Mi credo, mi religión, la profecía, el elegido, el oráculo. Sinceramente, no se me ocurre una realidad más opresora y deprimente que Sion. En este caso, si Sion es la única opción a vivir en Matrix, entiendo perfectamente, perfectamente la traición de cifra por otro lado me hace gracia ahora resulta que matrix es una crítica al capitalismo opresor pero bien que llevan desde el año 1999 sacando todo tipo de merchandising y llenándose los bolsillos ojo que a mí eso me parece fenomenal pero es cuanto menos curioso no el capitalismo es malo para lo que les interesa y es que como dice agustín laje el anticapitalismo es en realidad un gran negocio millennial progre matrix está en netflix y es una alegoría trans y una crítica al capitalismo compra una taza y una camiseta y una figurita En fin, la hipovitaminosis en conclusión, estamos en un momento en el que tanto las producciones cinematográficas como las musicales, así como las series o dibujos animados, están pasando un proceso de revisión por parte de los promotores de esta cultura de la posmodernidad. Si Matrix pudiera tener algún atisbo de ser censurada por los Social Justice Warriors, no os preocupéis que ya sale Lily a decirnos que en realidad Matrix fue una película con un mensaje innovador y posmoderno, aunque haya que cogerlo con pinzas, aunque ya hayan <risa> habido muchísimas películas que hablaran de la identidad sexual mucho antes. Y es que basarse en la idea de la caverna de Platón es algo que se hace desde siempre en el cine. Y dentro de esa idea podemos meter cualquier realidad. Lo que queramos, porque es un concepto muy sencillo. No conocemos lo que es real hasta que lo vemos. Si Lily quiere meter ahí la transexualidad, puede hacerlo, pero a mí no me engaña. Quiere que la trilogía, que acaba de ser estrenada en Netflix, siga estando de moda, se siga viendo. Y que además lo haga bajo un prisma postmoderno que no tenía en un principio. Antes de que los ofendiditos de Twitter la cancelen por lo que sea, porque yo que sé, Neo es un hombre blanco heterosexual, por ejemplo... Ya Lily le da un nuevo significado para que no se enfaden. No importa cuánto se haya teorizado ni cuántos libros se hayan escrito sobre Matrix, en los que nada de esto se imaginaba, da igual. Hay que darle un significado nuevo para que las nuevas generaciones no se ofendan, para que Netflix no le ponga el temido cartelito de contenido obsoleto y para que esta trilogía siga siendo rentable.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 que la directora eh, que es transexual de, de Matrix ahora ha dicho que Matrix es una alegoría trans. No sé si lo has visto. La de, una de las bueno, directoras, sí, sí. o sea, son dos. Eh, pues una de ellas, que es la que más habla, también hace cosa de dos meses, dijo que eh, Matrix era una crítica del capitalismo. Eso ahora sí de repente. Primero una Pero si te das del capitalismo cuenta... y ahora una alegoría trans. Pero es lo que había comentado Agustín, que siempre cuando sí. intentan reescribir lo hacen dependiendo de qué series. Porque Friends lo quieren reescribir porque son todos blancos, pero el príncipe Bel Air o problemas de casa, eso no tiene ningún problema, y todo el elenco son negros. Entonces, sí. claramente se ve que cuando intentan cambiar el pasado, que es lo que comentaba la, la retrospectiva, sí. siempre lo hacen unidireccionalmente. Exactamente, siempre van a seleccionar a ver a dónde, dónde realmente se puede y dónde no conviene. Mira, eh, sí, esto de Matrix lo he escuchado, de hecho los directores son dos hermanos que ahora hace poco se han vuelto trans, ¿no? Sí. Eh, creo que los dos, además. Los dos. Creo sí, que los dos, dos. los dos. En 2012 uno y en 2016 sí. el otro. Ahora, a mí me llama la atención, digo, pues si esto es una alegoría trans, ¿por qué no lo dijiste hace 20 años? Es lo que, es lo que, lo que primero pensé, digo yo, no teníamos... Digo, eh, hemos visto esas cosas en el cine antes. Aparte, Exacto, no fue un una película complicado. poco analizada, yo creo Exacto. que debe ser, debe ser una de las películas más analizadas del siglo XXI. Exacto. O sea, de hecho es de la década del 90, es creo que no, era este el año 97, el 99. más o menos. Del 99. 99. Sí. Ok, pongamos siglo XXI, está el sí, límite. Sí, claro. Yo creo que es la que es, que es de las películas más analizadas del siglo XXI. Ahora, entonces, la gran pregunta es tanto Tanta tinta corrió. ¿Hay libros especializados sobre Matrix? Yo tengo hecho, un montón de libros de Matrix. Yo, yo tengo acá también, este, de Ana Marta González, un libro que trae ensayos. Bueno, no lo, no lo llego ahora a alcanzar. Tengo acá la biblioteca al lado. Eh, digo, a ver, tantos libros han escrito tantos filósofos sobre Matrix... Y las conexiones más claras en verdad están con la alegoría de la caverna de Platón. Sí, sí, sí. Eh, sí. Ahora, eh, si esto no era así, si no era Platón y era Judith Butler, que Judith Butler escribe en los 90, entonces bien uh -huh. podría ser Judith Butler, ¿por qué demonios no lo dijiste? Claro. Obviamente claro. Acá, hay, acá, hay una, acá, hay una, acá hay una resignificación, acá resignificación. hay un reposicionamiento... Que ob obviamente reconduce el consumo hacia una película de la cual ya nadie habla Y hay que volver a ponerla sobre el tapete y hay que volver a verla y hay que volver a verla con nuevas gafas Digo, claro, la alegoría de la caverna de Platón Que es en verdad lo que aparece allí en Matrix Exacto. Es decir, este, estos, estos dos mundos Un mundo de las ilusiones Un mundo de las sombras Un mundo irreal este, Y un mundo, digamos, de la verdad Pero que para verlo uno tiene que salir de la caverna e incluso va a emprender una lucha seguramente con este bueno las personas cuando vuelva a liberarlas hay una misión de quien sale de la caverna para liberar a las personas que están encerrados en la caverna Eso, y, no lo, maten, y los, que digamos, que no los que están encerrados intentarán los encerrados intentarán matar incluso intentarán al... matarlo Exacto. y además y además los que están encerrados a ver el que sale de la caverna la luz lo puede enseguecer, O sea, puede no gustarle y puede querer volver a la caverna. Y hay un personaje de Matrix que no me acuerdo específicamente Cifra. cómo era el nombre. Porque había Cifra. ¿Cómo era? Cifra. Cifra exacto. Que es, es, es uno de los que... Eh, digamos, quiere volver a ese mundo de ilusiones, quiere que lo vuelvan a conectar a la Matrix, ¿no? A cambio de que, bueno, en el mundo de fantasías él, no sé, sea millonario, tenga mujeres, sea un líder político, o algo más o menos así, ¿no? No me acuerdo exactamente. Entonces, un digo, acá hay una alegoría ser. de la caverna de... ¿Cómo, cómo? Que quería ser un actor, un actor famoso. Un actor, un actor. Sí. Eso mismo, un actor famoso, un actor famoso, ¿verdad? Eh, entonces, digo, ¿dónde está el trans? Claro, claro. Ella lo que dice, las palabras exactas, porque es un vídeo que está en, en YouTube, eh, que son cuatro minutitos. En cuatro minutitos ella te lo explica. Ella dice que es que cuando ella se sentía mujer atrapada en un cuerpo de hombre, la parte de mujer era Matrix y la de hombre era el mundo real. De hecho, ellas han dicho ahora, bueno, ella, ¿no? Lili es la que, la que lo ha dicho. Eh, ella ha dicho que el personaje de Interruptor, la otra chica que había aparte de Trinity, que iba vestida de blanco, esa chica, en realidad, en Matrix, ellas la habían escrito para que en Matrix fuera una mujer, pero que en el mundo real fuera un hombre. Pero que al final no lo, de, no lo hicieron porque la sociedad no estaba preparada para un mensaje de esas características. Eso es básicamente lo que ha dicho eh, Lily Watcher. Perdón, cosa, cosa que no es cierta. Ver, cosa que no nada. es cierta que la atrocidad no estuviera preparada Exacto. para una cosa así, porque hay series, hay series japonesas estas de anime, yo tampoco conozco Ranma. mucho de anime, hay gente que no sea ramo medio. Uh -huh. Ramo Exacto. medio es, es es más o menos, a ver, debe ser también de esa época o no. Sí, bueno, Habré de los buscar... 90, del 92, 93, por ejemplo. Exactamente, o sea, uh -huh. es de la década del 90 y ya plantea... Eh, si mal no recuerdo, cuando al chico al chico este, que es un hombre, un varón, un varoncito Le pega el agua, creo que es cuando lo moja el agua, se transforma en una mujer ¿no? Sí. Es algo así Bueno, y a ver, y Ramo Medio no fue sacado de la transmisión Ramo Medio tuvo mucho éxito en Occidente Ramo Medio fue consumido por las masas occidentales Como pasan con los grandes éxitos del anime Y encima a un público juvenil y de niños entonces, ¿cómo es que Matrix, que estaba dirigido para un público de adultos no estaba preparado para mostrar dos realidades distintas en una se es hombre y en otra se es mujer? Ahora, sí. una tira de anime que viene del mundo asiático y que triunfa en Occidente y encima para un público juvenil y de niños, sí, sí, sí lo puede plantear y encima comercialmente con mucho éxito. Obviamente estos son excusas baratas, porque lo que, lo que quieren haber... ver, esta gente además busca siempre tratar de justificarse, ¿no? Entonces... Yo creo sinceramente que este, cuando se trata de ideologías, en el caso del, tra de, del transexualismo y el transgenerismo, están al servicio de vivencias psicológicas anormales, en tanto sí. en cuanto no es normal no estar identificado con tu propio cuerpo, de la misma forma que la bulimia o la anorexia no son, digamos, este, conductas alimenticias normales. Ahora, no hay una ideología en términos de la bulimia y la anorexia, sin sin embargo si hay una ideología en términos de si no te sentís identificado no con tu estómago sino con tus genitales entonces ahí aparece todo un alivio psicológico y esta gente también tendrá que tener su alivio artístico en tanto y en cuanto pueden empezar a argumentar que en verdad la Matrix era el mundo trans bueno no, lo siento mucho, no hay ninguna huella de ese mundo trans y nadie puede probar que en el guión original en verdad había un contenido trans, o sea es la palabra de esta persona contra lo que realmente se hizo, no hay forma de probarlo Claro, y es una forma como de, de imbuir de esta esencia, digamos, eh, posmoderna a una película eh, que, que a lo mejor puede ser susceptible de ser cancelada de alguna forma, porque imagínate, eh, Neo es un hombre blanco heterosexual, que luego pues Trinity es una mujer eh, que se acaba con el protagonista, eh, puede ser cancelada por un montón de cosas. Bueno, pues antes de que sea cancelada, que sepáis que esto es una alegoría trans, así que tranquilos, que no me vayan a cancelar, parece como algo así. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Exactamente, y además podemos relanzarla, ¿quién dice? Eso, ¿no? eso. O sea, podemos volver a hacer que las nuevas generaciones, que ya están consustanciadas con el, con el mundillo LGBT y sus ideologías, bueno, que la, busquera, que la vean. Digo, hay mucha gente que no es de nuestra generación. Hola, hola. Hola, hola. Pronto. Sí creo que se fue. Digo, eh, digo hay mucha gente que no es de nuestra generación, sino que son más jóvenes, que han nacido con esta ideología y se la han bajado del colegio, no conoce Matrix y dirán ahora, ah, bueno, vamos a ver Matrix. Y de hecho, ¿por qué no empezamos? Yo miré Matrix, por ejemplo, en el eh, colegio cuando yo tenía, no sé, 14, 15 años. Me acuerdo que la pusimos en filosofía. Bueno, sí. ahora será interesante ponerla en la materia de educación sexual o de claro. la educación en género o de cívica o de ética, ¿no? Sí. Cosa que, bueno, abre nuevas puertas. Pues nada, Agustín, sabemos que te tienes que ir no